Muchísimas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, pues, la verdad, muy, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo este tema muy interesante de internet eh, de las Cosas en la Isla del Coco. Entonces, eh, para comenzar un poco con la charla, pues lo, quería, lo primero que quería hacer es presentarme un poco para que sepan quién soy, eh, contarles sobre todo por qué es que estamos iniciando en eh, la Isla del Coco, en lugar de haber comenzado aquí en San José o en Arajuela o en algún otro lugar. Eh, yo no he viajado a la Isla del Coco, pero para que todos podamos conocer un poquito, les voy a contar un poco por qué es que la Isla del Coco es especial para todos nosotros. Eh, quiero también comentarles cómo pueden utilizar la red de Internet de las Cosas si ustedes desean viajar a la isla como investigadores, como guardaparques, como voluntarios. Pero obviamente también les voy a contar cómo utilizar esa red aquí en, en el Valle Central. Eh, también quiero comentarles un poco sobre las diferencias que hay entre esta red que vamos a hablar hoy, que es una red muy específica que se llama TTN o The Things Network, y entonces les voy a comentar un par de diferencias que hay también con otras redes de eh, Internet de las Cosas que existen ahorita. Y luego, pues también quiero que hablemos un poco de cómo ha evolucionado este tema de Internet de las Cosas en los últimos meses. Y también qué estamos planeando para traerles a ustedes y a la isla y al país, pues básicamente en, en un futuro cercano. Entonces, primero que todo, verá quién dice. Entonces, para comentarles un poquito, pues mi nombre es Álvaro Figueroa. Eh, no me gusta mucho identificarme como un informático porque la verdad ni siquiera terminé la carrera pero eh, me gusta más del lado de, de polímata eh, tengo un montón de hobbies tengo un montón de cosas que me gusta aprender eh, no solamente del lado de informática eh, de hecho van a ver que pues eh, un poquito nos vamos a meter hoy con el tema de la parte de radiofrecuencia muy rápido y también con temas de lo que nosotros llamamos digamos el curso de robótica porque nos metemos un poco digamos con lo que son arduinos y todo este tipo de, de cosas eh, Venimos desde hace muchísimo tiempo, bueno, eh, a nivel personal y a nivel de la empresa, eh, colaborando muchísimo con lo que son las comunidades de Costa Rica. Y de hecho van a ver que la red que les voy a hablar hoy es una red específica para comunidades y no solamente para proveedores. Ahorita vamos a ver un poco las diferencias. Entonces, venimos trabajando, pues por ejemplo, con lo que es la comunidad de Linux, la que se llamaba el Google CR hace unos cuantos años. Y pues, obviamente también con lo que es la comunidad de lo que es la red costarricense de software libre, ¿verdad? Para eh, también, pues, obviamente pronunciar todo este tipo de, de eventos como tal. Eh, también soy mantenedor de una distribución de Linux. Eh, para los que no han mucho utilizado la parte de Linux, Linux se divide en distribuciones. La distribución más vieja que existe es una distribución que se llama Slackware. Y la arquitectura más nueva que existe es una arquitectura que se llama RISC-V RISC en este caso. ¿verdad? Eh, entonces, de hecho, estoy manteniendo la distribución más vieja sobre la arquitectura más nueva que existe hoy en día. Y también hace unos cuantos años fui mantenedor de otra distribución que se llamaba Splac. Entonces, también eh, conozco bastante lo que es la parte de, de Linux como tal. Eh, un pequeño detalle es que en esos tiempos que venía utilizando otras arquitecturas, me acostumbré a solamente utilizar software libre. Entonces, eh, yo la verdad no conozco nada de Windows, no conozco nada de Mac, no conozco nada de ninguna solu eh, solución propietaria. Y también van a ver que lo que les voy a comentar hoy también está orientado hacia que ustedes puedan construir, hacia que ustedes puedan diseñar sus propios dispositivos. Eh, y también todo basado, como les decía ahorita, ¿verdad? en comunidades, todo basado en software libre, todo basado pues, en reglas eh, bastante éticas y demás. También soy uno de los fundadores de la empresa de Greencore Solutions. Eh, mi compañero eh, Cristian iba a venir hoy, pero pues, básicamente no, no pudo venir. Pero eh, cualquier cosa que les pueda ayudar, pues, básicamente del lado de Greencore, pues, con muchísimo gusto. Y para contarles también un poquito rápido, entonces, qué es esta empresa de Greencore que les estoy eh, comentando. Entonces, eh, venimos trabajando en la parte de eh, dar asistencia técnica a la parte de GNU Linux, a, eh, a ministerios, a diferentes eh, municipalidades, a empresas privadas, desde el año 2005. Y esto, pues, ha permitido ¿verdad? que lo, las diferentes industrias que tenían un poquito de miedo, tal vez, de meterse con esos temas de Linux, eh, pues, básicamente, ¿verdad? para darles un poco más de confianza, para darles un poquito más de acompañamiento, y entonces que también puedan meterse con esos temas de, de Linux. Eh, tenemos ya más o menos unos 10 años en la empresa de estar dando cursos. En este caso, pues cursos de cosas como por ejemplo la parte de GNU Linux. Entonces, también hemos, hemos entrenado a un montón de eh, administradores de informática para un montón de, de diferentes departamentos. Eh, también damos cursos de robótica. Y esto muy importante, que lo hacemos absolutamente todo, pero basado en hardware libre. No les damos absolutamente nada que los estudiantes no se puedan llevar al final del curso para que puedan hacer nuevos proyectos y que puedan seguir jugando. Eh, también tenemos ahora un curso eh, sobre Internet de las Cosas que estamos desarrollando. Ahorita les cuento un poco sobre esto. Pero eh, uno que sí ya tenemos es un curso de seguridad informática que ya tiene dos niveles. Y en el segundo nivel, vieran que le estamos poniendo un énfasis en Internet de las Cosas. Porque sucede que la gran mayoría de dispositivos de Internet de las Cosas, excepto la que vamos a hablar hoy, viera que son bastante, pero bastante inseguras. Entonces, en este curso, pues, básicamente yo le enseño a los estudiantes cómo hackear redes inalámbricas, cómo, eh, bueno, incluso espero que les enseñarles lo suficiente, pues, para poder, digamos, abrir carros con llaves digitales y cosas por el estilo. Eh, entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con Internet de las Cosas porque realmente es bastante, bastante inseguro. Eh, tanto así que uno de los padres de Internet hoy en día pues, está diciendo, dejen por favor de desarrollar cosas de Internet de las Cosas porque la seguridad que están utilizando es tan mala que están poniendo en peligro la Internet que usamos el resto de nosotros. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuando desarrollamos algo de Internet de las Cosas, qué tipo de tecnología vamos a utilizar para desarrollarlo. Eh, también tenemos eh, cursos de, de programación en Python, pues básicamente pues, para que la gente puede, eh, aprenda también pues, a programar un poco con este lenguaje. Somos también socios de entrenamiento de eh, la empresa de Red Hat para dar certificaciones. Y pues obviamente también de la parte de Linux Foundation, de Oracle y otro montón. Eh, una cosa que sí les quería comentar sobre la empresa es que en la parte de cursos que estamos trabajando, absolutamente todo el contenido que creamos de los cursos es de una licencia bien interesante que se llama Creative Commons. Creative Commons es una licencia muy parecida pues, a este tema del software libre. Entonces, si ustedes eh, hacen un contenido que se ha desarrollado pues, con esta licencia de Creative Commons, este contenido que ustedes van a, a generar pues, va a tener digamos, las mismas libertades que tiene pues, digamos, el, el software libre. Eh, Esto hubiera que nosotros lo utilizamos muchísimo porque, por ejemplo, los estudiantes... Eh, si por ejemplo ustedes tienen que dar una, una clase adicional sobre algún tema que nosotros dimos por ejemplo para su departamento de informática o para su comunidad o algo por el estilo ustedes de hecho pueden coger las presentaciones de nosotros de las clases las pueden modificar y las pueden utilizar pues básicamente verá para derivar sus propios cursos utilizando el material de, de nosotros ¿verdad? entonces no solamente software libre sino también mucho la parte de contenido libre y de, de comunidades de libres también eh, un pequeño cambio que estamos haciendo, pues, desde el año pasado y este año también, es que antes les dábamos libros a los estudiantes. Ahora estamos cambiando, básicamente, los libros por este tipo de computadoras. No sé si las han visto antes, lo que se llama una, una Raspberry Pi. Esa es una máquina, digamos, de cuatro núcleos con eh, un giga de RAM. Y lo bonito, entonces, es que ustedes, como estudiantes, salen con esta computadora y ustedes, básicamente, pueden hacer todos los laboratorios, tareas y demás cosas directamente en esta máquina, ¿verdad? Sin necesidad de tocar la infraestructura de la casa, de la empresa, etcétera. Eh, Volviendo al tema este que les comentaba de que estamos en el curso de seguridad dando un énfasis en Internet de las Cosas, también les vamos a dar un equipo que se llama un SDR, que es básicamente pues un equipo para exploración de radiofrecuencia, también para poder encontrar digamos problemas de seguridad que tienen todo este tipo de, de, de, de arquitecturas de Internet de las Cosas que son inseguras. Muy bien. Eh, algo que les quiero comentar es que este tema de Internet de las Cosas... Está muy de moda, lo estamos escuchando mucho digamos ahorita en las noticias. Pero importante que el Internet de las Cosas es un tema que existe hace muchísimo tiempo. Desde los 80s tenemos eh, dispositivos, desde los 90s tenemos dispositivos que se pueden utilizar. Y esta, eh, esta imagen que les estoy mostrando acá es básicamente lo que se llama una boya inteligente. ¿Okay? Esta boya inteligente, eh, quiero también pues, hacer un, poquín, un poquito de hincapié sobre eh, la boya como tal. Si ustedes notan, tiene eh, digamos este cuadro blanco que, que tiene en el centro. Eso es una antena satelital. Entonces esto básicamente es una boya que utilizando satélites se comunica, eh, pero también les quiero comentar un poco lo siguiente. Estas boyas como tal las están utilizando más que todo para pesca ilegal, ¿sí? Y vean que pesca ilegal es un tema que pues todos tenemos que poner un poquito de, de parte de nosotros, ¿verdad? Para ayudar un poco, porque vean que en este caso pues lo que es digamos la, el 50% de eh, la captura que se hace digamos en los océanos se, se estima que es ilegal. También eh, los vascos, los barcos atuneros ya se están documentando pues bastantes casos verdad donde ellos están utilizando pues básicamente esclavos para eh, ir a pescar y demás y en este caso pues la boya que les acabo de mostrar es una técnica que se conoce una técnica como la técnica de un agregador de peces es bien bien interesante lo que hacen es lo siguiente básicamente pues cogen la boya la dejan fuera de un parque nacional y luego entonces esta boya eh, simplemente por la corriente en la que está eh, va, básicamente pues solita va a entrar en el área protegida digamos del parque nacional eh, a, unos, a unos peces de, de tipo pelágico eh, les gusta mucho pues, digamos, ver siempre que hay algo en la, en la superficie del, del, del mar. Entonces, cada vez que hay un tronco, ellos se acercan pues, básicamente para recibir un poco de protección ¿verdad? con este tronco. Entonces, lo que hacen los pescadores ilegales ahora es que eh, ponen esto pues, básicamente ¿verdad? fuera del área protegida. Eh, a los peces les gusta mucho tener digamos, la cobertura de, de este dispositivo, entonces se acercan cerca de, de este agregador de peces. Eh, el dispositivo, pues, como les decía, ahora por la corriente simplemente entra al área protegida. Eh, tiran unas redes gigantescas, pero realmente gigantescas, como el tamaño de esta universidad, eh, y con esas redes, entonces, capturan atunes, capturan tortugas, capturan tiburones, capturan delfines. Eh, la boya solita sale, entonces, del área protegida, eh, del, del, del parque nacional o del área protegida como tal, y luego los pescadores nada más van, recogen esa boya, y ya está. Ellos no hicieron nada ilegal. Ellos no entraron al parque nacional ¿verdad? para robar eh, o para pescar ni nada por el estilo, sino que ellos simplemente pusieron la boya no pasó nada y la, la corriente fue la que me la metió en el área, en el área protegida. ¿verdad? Entonces, esa es la, la excusa que están utilizando ahora para, para pescar. Entonces, eh, mucho de por qué estamos tratando este tema específico de Internet de las Cosas en la Isla del Coco es porque más bien queremos coger estas tecnologías y dárselas más bien a las personas que se encarguen del lado de conservación. Queremos dárselo pues básicamente a, eh, a guardaparques, a científicos, ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de, de científicos como tal, eh, y la otra cosa es que la tecnología pues, casi siempre entra primero en el Valle Central y luego la vamos viendo pues, básicamente en los otros lugares. Entonces, eh, apenas nos llegó el primer, primer equipo de Internet de las Cosas, de una vez decidimos, pero vamos a llevarlo eh, lo antes posible a, a la Isla del Coco. Muy bien. Eh, otra cosa que les quería comentar de por qué en la Isla del Coco es que vean que también temas como lo que son ciudades inteligentes están bastante de modas. Eh, también nosotros queremos cambiar un poquito para que eh, no sean solamente pues, proyectos de municipalidades y cosas por el estilo para eh, sensores inteligentes y demás, sino que más bien lo que queremos de nuevo es eh, traer esta tecnología, pues básicamente, ¿verdad? para la, la, la idea digamos, de bosques inteligentes. Entonces, eh, de nuevo, que sean dispositivos muy fáciles de desarrollar, muy fáciles de construir, muy fáciles de, de utilizar y de operar, para que entonces eh, sea barato, sea útil y sea eh, interesante para nosotros llevar entonces este tipo de dispositivos a Los bosques y entonces obtener información sobre la biodiversidad y pues poder eh, proteger los, los bosques un poco mejor. Eh, como les comento acá, vean que eh, lo que es, digamos, Internet de las Cosas eh, normal se usa, pues básicamente en cosas hasta en basureros, ¿verdad? Que le dicen a uno si, si, si ya hay que, hay que pasar a recoger la basura. Eh, ahorita se está poniendo muy de moda pues, el, el tema de eh, parqueos inteligentes, ¿verdad? Entonces uno simplemente va y parquea el el carro de uno encima de un sensor, y el sensor solito sabe pues cuánto tiempo tiene que cobrarle a uno, ¿verdad? sin necesidad de interacción eh, con personas. Entonces, de nuevo, queremos sacar un poquito esta tecnología que no sea tanto tan céntrica en ciudades, sino pues ya llevarla pues, un poco más a los, a los bosques, a los guardaparques, y a las personas que se encargan de hacer protección eh, de, este, de este tipo de temas. Y, Les contaba ahorita que yo soy polígota, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta hacer es básicamente pues, escuchar satélites. Entonces, esta imagen azul que ustedes ven eh, ahí en la, en la presentación, es básicamente el satélite de aquí de Costa Rica, el satélite que se llama el satélite IRAZU. Eh, eso es básicamente pues, con una antena muy pequeñita que tenemos ahí en la oficina. Estamos escuchando el satélite y, por cierto, esa raya que ustedes ven ahí, digamos, de color verde en el centro, es básicamente pues, el Doppler del satélite, ¿verdad? Mientras está hablando con la oficina de nosotros. Bueno, nosotros estamos escuchando, ¿verdad? no estamos conversando con, con el satélite. Este proyecto del satélite de Irasú, pues la verdad me parece un proyecto muy, muy, muy importante para el país y espero que vengan a futuro pues, bastantes más proyectos de este tipo. Pero una cosa interesante es que entendamos que el valor que tiene este proyecto del satélite de Irasú es un valor meramente educativo. Entonces, si pensamos en que estamos metiendo a más personas en la industria de eh, aeroespacial... Si estamos pensando, digamos, de que ya no solamente Franklin Chang y, y su empresa, ¿verdad? los que están trabajando con, con temas aeroespaciales aquí en Costa Rica, sino que ya la gente del TEC, por ejemplo, ya tiene varios profesores ¿verdad? que están capacitados en eh, temas de satélites, que han trabajado pues, básicamente con este equipo de primera mano. Entonces, eh, pensemos ¿verdad? en este proyecto como donde la importancia que tiene es básicamente eh, a nivel académico. ¿verdad? Estamos generando nuevas personas que vamos a poder trabajar dentro de esta industria aeroespacial. Eh, si ignoramos un segundo, solo un segundo, este tema que les digo de la importancia académica, eh, este proyecto de Irasu, pues la verdad no fue el mejor de los proyectos, digamos, para monitorear bosques, porque si vemos solamente las desventajas que tiene el proyecto, vean que en este caso, pues el satélite solamente va a tener eh, seis meses de duración. Eh, recuerden que este tipo de satélite, lo que se llama CubeSat, eh, son satélites que los tiran no a mucha altura. Entonces, pues poco a poco, ¿verdad? van cayendo, y van cayendo, y van cayendo. Y pues básicamente el satélite, después de seis meses va a reentrar a la atmósfera y se va a quemar. Entonces, solamente tenemos una duración muy pequeña de, del proyecto. Eh, es solamente una un prueba de concepto. Estamos eh, metiendo pues, a, a, la, a la comunidad de Costa Rica en este, en este interés eh, aeroespacial. Eh, otra desventaja que tiene este proyecto es entonces que la cantidad de árboles que están midiendo es solamente una cantidad muy pequeña de árboles. Y también vean que en este caso lo que ellos quieren medir es cuánto, eh, cuánto se ensancha el tronco de un árbol pero también en seis meses de tiempo pues básicamente va a ser muy poquito ver lo que va a crecer eh, este árbol como tal el otro desventaja que tiene este proyecto es también la parte de la cantidad de sensores que tienen entonces vean que eh, es muy limitado básicamente pues ellos se, se limitaron a eh, solamente sensores verdad de, de ancho del de el tronco del árbol y eso es básicamente lo que trabajaron como tal ¿Bien? entonces eh, de nuevo ¿verdad? no olvidando la importancia que tiene este proyecto académico si, por ejemplo, ustedes me hubieran dicho, bueno, eh, no lo vamos a hacer con satélites, vamos a hacer con una tecnología que usted nos diga que, que va a implementar. Y entonces, básicamente, lo que yo hubiera implementado para este proyecto hubiera sido algo muy parecido a lo que pusimos en la Isla del Coco, que es esto que está acá. Entonces, de hecho, lo que nosotros enviamos a la isla fueron estos tres dispositivos que ustedes ven acá, eh, con estas cajitas a prueba de agua. Entonces, el primer de los dispositivos que están viendo es lo que se llama un gateway. Este, digamos, si lo queremos ver eh, con terminología digamos, de Wi-Fi, esto sería lo que es equivalente a un access point. Eh, a este, digamos, a quien se conectan los dispositivos para enviar en todos los, di los diferentes paquetes de internet de las cosas. Entonces, eh, lo primero que hicimos ¿verdad? fue llevar un gateway de estos a la isla. Eh, los otros dos componentes que llevamos es lo que, se, lo que se conoce como un nodo. Y un nodo, pues, en este caso, serían, digamos, dispositivos que están recolectando sensores y enviando los datos hacia, eh, hacia internet. Eh, en este caso, los dos equipos que colocamos fueron básicamente eh, equipos con bastantes, bastantes sensores, ¿verdad? para tener bastante información de la isla. Entonces, vean que, por ejemplo, tenemos eh, sensores de lluvia. Ya casi les voy a mostrar un, un acercamiento de este sensor de lluvia para que lo puedan ver un poco mejor. Eh, tiene también sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión atmosférica. Tiene también eh, sensores de brillo solar, lo que se conoce como, técnicamente como el LUX. ¿verdad? Esto, por ejemplo, se puede utilizar para saber qué tan eficiente va a ser un panel solar, digamos, en la isla. Eh, la otra cosa que tiene, que a mí me gusta mucho, es un sensor de color. Eh, básicamente, el sensor nos dice en, en color rojo, en color verde, y en color azul, verá cuál es el color, digamos, de la isla en este momento. Entonces, una cosa que les pongo ahí al final, eh, vean qué bonito, digamos, si ustedes en la casa tuvieran eh, luces de tipo LED. Eh, no sé si han notado que ahora hay luces de tipo LED que también pueden cambiar de color. Entonces, un proyecto muy sencillo que uno puede hacer, que nosotros tenemos ahí en la oficina, es, por ejemplo, eh, hágame que la luz de ambiente eh, tenga, digamos, el mismo color que un atardecer en la isla del Coco. ¿verdad? Entonces, aunque no hemos ido a la isla todavía, pues básicamente podemos ver, eh, por lo menos el color de un atardecer en, en la isla desde nuestra oficina. Eh, también tenemos un poco la parte de eh, sensores ultravioleta, para ver básicamente, pues, el sol, eh, qué tan picante está. Tenemos también un sensor de lo que se llama eh, un equivalente a CO2. Entonces, estamos midiendo, digamos, cómo están los niveles de, de CO2 eh, en la isla. Y el último... Eh, el sensor que tenemos es básicamente un sensor de volátiles orgánicos, que es básicamente pues, de, de, de contaminantes eh, como tal. ¿verdad? Entonces, eso más son los sensores que tenemos ahorita en la parte de, de la isla. Eh, la otra cosa que tratamos de hacer es que, eh, como ven, básicamente las cajas, una vez que están cerradas, no hay mucha interacción, digamos, los guardaparques como tal no tienen que manipular mucho las cajas, sino que era simplemente pues, hacer la instalación eh, física de las cajas. Entonces la otra cosa que quisimos hacer fue básicamente pues ponerle paneles solares, ¿verdad? A los dispositivos. Entonces cada uno de los dispositivos está, eh, o sea, no hace falta digamos que los guardaparques tiren un cable, ¿verdad? Para conectarlo como tal, sino que en este caso pues están funcionando cada uno independiente, con su propia fuente digamos de energía renovable. Entonces como ven, en este caso lo que tenemos un, un panel eh, solar de eh, unos 6 watts, eh, también una batería bastante pero bastante grande, porque también esos sensores eh, no ocupan mucho eh, mucha corriente. Entonces, este panel solar que tenemos ahí con esa batería, eh, digamos que podemos darnos chance de que haya un eclipse de unos tres días, ¿verdad? Básicamente eh, funciona bastante bien. Porque ahorita les voy a comentar, pero yo una de las cosas que traté de hacer fue que entonces si los, si los eh, guardaparques iban a poner básicamente los paneles de esta forma, que no es lo más eficiente del mundo, ¿verdad? Entonces, que aunque les pegara un poquito de luz, que eso, digamos, alcanzara para, para cargar las baterías eh, como tal. Eh, Ahora para que vean un poco ya dónde quedaron los nodos. entonces Este sería digamos, el primero de los nodos que tenemos ahí. Este, este nodo pues, básicamente está en lo que es el, el centro de visitantes. Entonces, si ustedes llegan a la isla, lo primero, primero que se van a topar es digamos, con este, este ranchito, con fotografías y con información del parque. Y entonces, lo primero que van a notar es básicamente pues, uno de los nodos ¿verdad? que tenemos ahí de, de Internet de las Cosas. Entonces, este es el que está haciendo la, la parte de monitoreo eh, ambiental como tal. Eh, para hacer un, paquete, un paréntesis con la, con la comunidad digamos, de esta, esta red de Internet de las Cosas, que se llama TTN, eh, les posteé esta fotografía y les dije, eh, búsquenme si alguno de ustedes tiene una, un nodo que tenga una mejor vista. ¿verdad? Y hasta el momento han, han tirado varias fotos, pero básicamente sigue ganando ¿verdad? Este, este nodo, que tiene la vista más bonita de, de todos los nodos. Eh, el segundo de los nodos fue un nodo que también nos gustó mucho porque eh, está teniendo mucho interés eh, a nivel académico en la isla. Y eh, pasa lo siguiente esto que ustedes pueden notar ahí, pues no se nota mucho, pero hay, hay digamos un, eh, una malla, ¿verdad? Que protege este espacio que está ahí. Esto es lo que ellos en la isla llaman las parcelas eh, experimentales. Las parcelas las están utilizando por lo siguiente: eh, en la isla, digamos, lo que es la fauna, pues es, eh, la flora, perdón, es muy muy interesante pero lo que es la fauna es básicamente introducida. Entonces, en la isla lo único que ustedes van a encontrar son chanchos y venados, ¿verdad? que fueron llevados por piratas y por, eh, por gobernantes también de Costa Rica y cosas por el estilo. Entonces, ahorita eh, los biólogos tienen la, la tesis de qué deberían hacer entonces con los chanchos y los venados si son entonces básicamente especies de afuera. Deberían removerlas, deberían dejarlas donde están, entonces, en estas parcelas, lo que están haciendo ellos es eh, cerrando pues, pequeñas porciones del parque, simplemente verá para que los chanchos y los venados no tengan acceso a esta porción del parque, y entonces ir viendo, ir monitoreando, básicamente verá qué tanto están creciendo las plantas, eh, qué tipo de especies están, digamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, se están diseminando, digamos, en este, en, este, en este lote como tal. Entonces, el nodo no se puede ver mucho, ya que se los voy a mostrar un poco más de cerca, pero es básicamente ese poste, verá que está en el centro, y ahí más o menos se puede ver un poco lo que es la placa de, del panel solar. Eh, les decía, yo, yo no he tenido chance todavía de ir a la isla como tal, sino que solamente enviamos los dispositivos. Entonces, quería comentarles un poco de la gente que nos ha ayudado en este proyecto. Entonces, eh, con gorra blanca tenemos al señor de, eh, José Meléndez, que es básicamente de el, el ICE. Él se encarga de hacer cosas como digamos, darle mantenimiento al radar que tienen ahí en la isla del Coco. Y también, pues, eh, también está en la parte de convenios del ICE. ¿verdad? Eh, luego tenemos al guardaparque que se llama Moisés, eh, Moisés también nos ha ayudado muchísimo, tanto aquí en el continente como en la isla, ¿verdad? haciendo diferentes eh, operaciones. Eh, una cosa que nosotros no hicimos, como notaron, nosotros solamente les enviamos las cajitas. Un segundo para que las vean. No, oh, perdón, eran estas. Sí, nosotros solamente enviamos estas cajas, ¿verdad?, que son eh, para exteriores. Y eso fue todo el paquete, digamos, que le enviamos a la gente de, de la isla. Eh, ellos muy amablemente pues nos ayudaron básicamente ¿verdad? ayudándonos con los postes para montar eh, los diferentes equipos entonces aquí pueden ver básicamente un poste de, eh, de PVC que había sido utilizado antes en agua pero eh, tiene una parte ahí medio quebrada entonces ellos simplemente reutilizaron el material para crear un poste verdad y entonces este es el nodo que les estaba mostrando ahorita verdad que está dentro de eh, dentro de la parcela experimental y pueden ver ya un poco más cerca verdad lo que es el panel solar y también eh, esta parte, digamos, que está como en el centro de la cajita, que no sé si la pueden observar muy bien, es en todo lo que sería el sensor de lluvia. ¿verdad? Entonces, cada vez que le caen gotas al sensor, pues básicamente ¿verdad? nos avisa, mira, está lloviendo en la isla como tal. Eh, otra cosa muy interesante, que la verdad el ingenio de esta gente, eh, de, los, de los guardaparques, es increíble. Eh, yo les dije, ¿verdad? yo había pensado más bien que los paneles solares los iban a montar, digamos, de forma eh, completamente vertical, que eso no es lo más eficiente para un panel solar. Entonces, lo que hicieron fue que crearon unos pequeños eh, monturas de panel solar, pero simplemente utilizando ¿verdad? Eh, estas, eh, estas piezas plásticas que son simplemente ¿verdad? Para, para, para la canaleta de los techos. Entonces, con eso básicamente ellos ¿verdad? lograron pegar el, el dispositivo. Y también podemos ver al puro final el dispositivo antes de cerrarse. Eh, ellos también nos colaboraron pues, poniéndole un, eh, bastante eh, silicón al lado de, de, de la caja ¿verdad? para ya luego esto eh, cerrarlo como tal y, y dejarlo ahí. Entonces, ese es un poco el equipo que tenemos en la isla. Muy bien. Ahora, entonces, hablando un poco eh, sobre la isla en general. Eh, esto que tengo acá, pues ven que es básicamente una imagen satelital en la que tiene, digamos, repintados cuáles son los bordes eh, de los límites, básicamente, ¿verdad? con los países de Nicaragua y de Panamá. Pero una cosa que les quería comentar es que esto que está ahí, si ustedes van y lo calcan, eso no es el mapa real de Costa Rica. El mapa real de Costa Rica se ve así. Entonces, vean que una de las cosas importantes que hace la isla del coco, si la isla del coco básicamente fuera completamente pelona y no tuviera un solo árbol y no tuviera un solo eh, insecto y, y un solo hongo, eh, igual ven que la isla nos ayuda muchísimo a nosotros ¿verdad? porque nos está aumentando lo que es el, el, el territorio ¿verdad? de Costa Rica. Entonces, vean el montón de territorio marítimo que tenemos, ¿verdad? El, el, el mar patrimonial que tenemos es gigantesco, y también pues, eh, límites contra lo que es Ecuador y también límites contra lo que es Colombia. ¿verdad? Entonces, Muy importante para que nosotros también nos vayamos reeducando, ¿verdad? que este es realmente el mapa correcto de Costa Rica y no el mapa que les acabo de, de mostrar. Volviendo a la parte de la biodiversidad de la isla, eh, una cosa que para mí también es completamente impresionante son este tipo de estructuras, eso es lo que ellos llaman básicamente las esferas de musgo ¿verdad? y ellas crecen, eh, crecen solitas, básicamente en bejucos y en otro montón de estructuras que hay en la isla. Eh, de nuevo, la biodiversidad que tenemos en esta, en esta isla es ridícula. Eh, si yo alguna vez logro ir a la isla, pues lo primero que voy a hacer es ir a estas esferas a ver si puedo encontrar tardígrados, porque yo supongo que ahí tienen que haber por lo menos un par de especies nuevas de, de tardígrados como tal. Eh, otra cosa que también para mí es ridícula, pero ridículamente fascinante, es esto que está acá. Y es que eh, eh, en la isla como tal están, digamos, muchos de, los, eh, muchos de los ecosistemas que encontramos aquí en Costa Rica. Y una cosa muy, muy interesante es que ustedes pueden encontrar un bosque nuboso a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿verdad? Ustedes básicamente se acaban de bajar del mar, eh, simplemente suben un trillo y ya están directamente en, eh, en un bosque eh, completamente nuboso, verdad pero no a 400 metros al nivel del mar, una... Un clima que ustedes esperarían, digamos, encontrarse en el Chirripó, encontrarse en Monteverde, encontrarse algo por el estilo, ¿verdad? en lugares que tienen muchísima, pero muchísima altura. Esto lo podemos encontrar básicamente en, en la isla como tal. Y, muy bien. Ahora sí, volviendo un poquito más al lado práctico de esta red de Internet de las Cosas, eh, como tal. Entonces, digamos que algunos de ustedes tienen la fortuna de viajar a la isla y me dicen: Mira, ¿qué puedo hacer yo entonces para ir eh, a la isla y utilizar la red que ustedes pusieron ahí? Porque, nuevo, esta plataforma no es una plataforma privada de ¿verdad? como les dije temprano. Todo esto, pues, está eh, muy pensado, digamos, en la parte de, eh, de crear comunidades como tal. Entonces, si ustedes van a ir a la isla, tienen que hacer lo siguiente. Paso número uno: van a un sitio web que se llama The Things Network, que les dije, ¿verdad? en este, en este eh, charla vamos a, a resumirlo como TTM. Entonces, ustedes van al sitio web de la gente de TTN, se crean una cuenta. esas cuentas, obviamente, son completamente gratis. No hay que pagar, no hay que poner tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Eh, lo otro que tienen que hacer es comprarse un dispositivo que sea compatible con LoRa. Eh, aquí les tengo un par y ahorita. Les voy a contar un poco sobre estos dispositivos. Eh, una vez que ustedes hacen eso, en el sitio web de TTN, ustedes les pusieron unas, una, una pequeña contraseña. Esa contraseña ustedes van y la configuran en este dispositivo como tal. Y una vez que ustedes hacen eso, con solo que ustedes vayan llegando a la isla, de hecho, probablemente mucho antes de que se bajen del barco, ¿verdad? Porque, como pueden notar acá, con esta pequeñita antena que tienen estos dispositivos, ellos básicamente pueden hablar una distancia promedio de 5 a 10 kilómetros con línea de vista. ¿verdad? Entonces, con solo que ustedes ya hayan, digamos, cruzado el horizonte, probablemente ya van a comenzar a recibir paquetes básicamente de la isla, ¿verdad? Y los dispositivos que ustedes lleven a la isla ya van a poder entonces hablar directamente con, con esta red, ¿sí? Una cosa que les quiero eh, también dejar muy claro es que vean que si ustedes van a hacer este viaje a la isla, no tienen que llamarme a mí, no tienen que hablar con la empresa, no tienen que pagarnos, no tienen que hacer una suscripción, no tienen que hacer un trato con nosotros, no tienen que coordinar frecuencias. Ustedes simplemente llevan su dispositivo ya configurado con esta red de TTN. Y si les funciona aquí en, en San José o en donde sea que estemos, eh, lo llevan a la isla y también les va a funcionar en la isla. ¿Okay? Eh, de hecho, veamos un segundo lo que es el mapa de, de cobertura en la isla. Entonces, el, el dispositivo de este que, que pusimos ahorita en la isla, pues básicamente está en lo que se llama Bahía Wafer, ¿verdad? que es la que está de este lado. Y eh, ese es, digamos, el lado poblado de la isla. Entonces, el resto del lado de la isla, pues si pueden notar la otra bahía que está del otro lado, que se llama Chantam. Eh, en esa bahía tiene una casa eh, de, de guardaparques, pero básicamente no la usan, la construyeron y la dejaron ahí tranquila. Eh, pero sí, básicamente, pues del otro lado, digamos, donde está el centro de visitantes, que fue lo que vimos ahora, la parte de las parcelas, y también la casa de los, de los guardaparques. Muy bien. Ahora, puede que tal vez ustedes tengan la misma suerte que tengo yo y no nos, ha tocado, no nos ha tocado ir a la isla todavía. Ojalá les toque a ustedes y ojalá me toque a mí. Pero entonces, ¿cómo hacen si ustedes quieren utilizar esta red de Internet de las Cosas aquí en el Valle Central o en cualquier otra parte de Costa Rica? Bueno, es muy parecido a lo que les acabo de comentar. Lo que tienen que hacer entonces es, otra vez, ir al sitio web de la gente de TTN, sacar su cuenta completamente gratis. Esto les va a dar una contraseña. Otra vez, van y se compran algún dispositivo de este tipo y una vez que ya ustedes lo compren, eh, luego lo que tienen que hacer es simplemente estar cerca de un gateway. Y de nuevo, el alcance que ustedes van a tener es entonces de 5 kilómetros a 10 kilómetros aproximadamente. Eh, muy importante si sí requiere lo que se llama línea de vista, ¿verdad? Entonces, ojalá que si el nodo está, digamos, en cierto lugar, que ustedes puedan ver por lo menos dónde es que está el, el gateway como tal. Entonces, sí es importante que ustedes lo instalen con bastante altura y exteriores y cosas por el estilo. ¿okay? Eh, ahorita aquí en Costa Rica, eh, el récord que tenemos básicamente de distancia... Es este dispositivo que tengo aquí en la mano, y el récord fue: eh, el gateway, como tal, se encuentra en Paseo Colón, y este dispositivo lo llevaron, digamos, hasta la juela, bien, bien arriba de la parte de los miradores. Y entonces, de nuevo, con esta antenita pequeña que ustedes pueden notar acá, eh, esta antena básicamente ¿verdad? pegó una, una distancia de 17,8 kilómetros, más o menos, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, es bastante sencillo, ¿verdad? Si ustedes tratan de hacer eso con Wi-Fi, con Wi-Fi es tremendamente complicado ¿verdad? llegar a ese tipo de distancias. Con esto no. Ustedes simplemente cogen este dispositivo, lo ponen ahí en la pared y ya eso les va a dar digamos, ese tipo de, de cobertura. ¿verdad? Como les decía, va a ser mejor si ustedes lo pueden poner en exteriores, si ustedes lo pueden poner en el techo. Eso pues obviamente va a mejorar muchísimo la, la cobertura que tienen. Eh, el récord de hecho en tierra, ahorita es un récord eh, que de hecho cruza el, el canal inglés. Entonces es un récord que están ahorita en 230 y algo kilómetros. Y el otro récord, ya a nivel mundial, pero eso no es, no es en tierra, sino que básicamente utilizaron eh, globos. Entonces enviaron un, un dispositivo chiquitito de esos, ¿verdad? Montado en un globo. Y con ese globo, vean que pudieron hablar una distancia de 700 kilómetros. ¿Okay? Una cosa importante: ese globo seguía utilizando, ¿verdad? antenas pequeñitas como estas que tengo acá. Entonces, importante, ¿verdad? No tenían una antena parabólica montada en el, en el satélite ni no nada por el estilo, sino que con esas antenas pequeñitas logramos esa cantidad de, de distancia. Y como les comentaba antes, en la parte de la isla, vean que ustedes no tienen que hablar con Grincore, no tienen que hablar con la gente que pone los diferentes nodos. Ustedes simplemente se acercan a los nodos, los nodos les reciben la señal, y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para utilizar Internet de las Cosas. Eh, esto que estamos viendo es básicamente el mapa de cobertura que tenemos eh, aquí en San José. Entonces, vean que tenemos más que todo digamos, en el área de la sabana, ¿verdad? que es donde estamos nosotros, pero vean que ya hay diferentes lugares que han ido pues, metiendo eh, sus, sus gateway también. Como les comenté ahorita, ¿verdad? estos gadgets son puestos por la comunidad. Entonces, si alguno de ustedes básicamente dice, mira, donde yo vivo no tengo mucha, eh, mucha señal, de nuevo, simplemente se pueden comprar un dispositivo de estos. O también pueden ser de los más baratos, que son como estos que ya casi les voy a, a comentar un poco. ¿verdad? De hecho, eh, ya estamos hablando con la gente de Cartago porque eh, hay una, una aplicación que se llama un mapeo de eh, señal. Entonces, ya están comenzando pues, básicamente a hacer mapas de, de señal como tal eh, en Cartago. Muy bien. Les dije entonces que quería hablar un poquito ¿verdad? sobre las diferencias que hay entre esta red que vamos a hablar hoy, que es la red entonces, que se llama la de TTN, y otras redes un poco diferentes eh, que andan por ahí. Entonces, eh, esta red, como les decía, ¿verdad? es más que todo construida por la comunidad. Nosotros somos quienes de decidimos dónde van a ir los diferentes eh, gateways y los diferentes nodos. Eh, una cosa interesante es que no es una red que es eh, ajena a proveedores. Entonces, si alguno de ustedes trabaja para... Eh, fuerza Nacional, para algún eh, la empresa de servicios públicos, para el ICE, etcétera, etcétera, ¿verdad? y quieren hacer ciudades inteligentes, quieren hacer medidores inteligentes. Ustedes pueden construir su propia red aparte de TTN, pero mi recomendación, por mucho, es más bien traten de montar la red encima de TTN. ¿Cuál sería la ventaja entonces con esto? Bueno, primero que todo, que todo, que la, la parte de infraestructura. Eh, informática ya está hecha por nosotros y luego es completamente gratis para nosotros. Pero si ustedes como proveedores quieren montar una red privada y la quieren montar, entonces eh, hacerla compatible con TTN, lo bonito es primero que todo que donde ustedes pongan sus routers privados, yo con mis dispositivos de TTN voy a seguir básicamente teniendo cobertura. Y la otra cosa para ustedes como proveedores es que entonces si ustedes cogen sus dispositivos y los llevan a la isla, ya van a también tener cobertura con esos dispositivos. Y conforme la comunidad pues, vayamos agregando más dispositivos de estos, ¿verdad? También la comunidad de ustedes como proveedor privado también va a ir aumentando, pues básicamente de forma eh, automágica. ¿verdad? Muy bien. Eh, una cosa que sí quiero que les quede bien, bien claro, que es una diferencia importante entre Internet de las Cosas e Internet normal, por ejemplo, entre comillas, eh, es básicamente el tamaño de transferencia que podemos hacer. Entonces, si ustedes están con una red de Wi-Fi, muy rápido, ustedes pueden transferir un par de gigas, ¿verdad? De información, copiar películas y cosas por el estilo. En las redes de internet de las cosas más bien están hechas para sensores. Para que una máquina hable con otra máquina, ¿verdad? Y los paquetes que ellos hablan entre ellos, pues, son bastante eficientes. Entonces, estamos hablando, no sé, de temperaturas, sensores, como los que les comenté ahorita de la Hilda. Eh, de nuevo, la cantidad de información que va ahí es solamente un puñado de bytes. Entonces, por ejemplo, los equipos que tengo ahorita, lo que envían cada paquete es un paquete como de 8 bytes o de 10 bytes, ¿verdad? Que es algo ridículamente pequeño. Eh, pero no, estamos haciendo esto ¿verdad? básicamente porque queremos gastar, eh, perdón, tener las distancias que les acabo de comentar. ¿verdad? Entonces, tener distancias de 5 a 10 kilómetros sin hacer mucho, con antenas así de pequeñitas. Y eh, también la capacidad pues, básicamente ¿verdad? de pasarnos de esta distancia, dependiendo pues, de la línea de vista que tengamos y demás. Eh, la otra cosa que les quiero comentar un poco es que eh, el bajo consumo eléctrico que tienen. Entonces, vieron que los nodos que yo creé ahorita, pues les puse eh, baterías bastante grandes y paneles bastante, bastante grandes, ¿verdad? Porque vean que yo estaba diseñando dispositivos que básicamente para mí iban a ser enviados pues, a, a Marte o algo por el estilo, ¿verdad? Eh, digo a Marte porque eh, sería muy parecido, digamos, el tipo de, de dispositivos que ustedes tienen que crear si ustedes tienen que enviar sondas, digamos, al espacio. Porque vean que una vez que yo cerré las cajas, esas cajas yo no las volví a tocar y ahora no me las van a, a dar otra vez, digamos, hasta que venga otra vez el guardaparque, ¿verdad? Con, con los equipos. Entonces, uno tiene que pensar muchísimo, ¿verdad? Cómo diseñar un dispositivo para que no se vaya a apagar en media isla, ¿verdad? Porque si se me apaga en media isla, no hay nada que pueda hacer hasta que, hasta que me lo devuelvan y luego volver a enviar un mes después, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado. Pero, eh, sí si les quería comentar que si ustedes cogen un dispositivo similar a este y ustedes le ponen baterías AA, con un poquito de código, una programación muy, muy rápida que se hace, eh, ustedes, digamos, si le ponen baterías de tipo AA, un dispositivo de este tipo les puede durar básicamente varios años funcionando con esas baterías AA. De hecho, yo tengo varios en la casa de este tipo y les tengo que contar que más bien me preocupa más que se me rieguen las baterías a que se vayan a gastar las baterías. ¿verdad? Entonces, más bien estoy cambiando las baterías cada dos años más o menos porque las quiero cambiar antes de que se vayan a gastar. Pero hay uno las media y todavía les queda bastante, bastante electricidad. Eh, esto es, digamos, en la etapa donde estamos ahorita. ¿verdad? Ya ahorita podemos tener dispositivos con un par de baterías AA. Pero vean que estamos investigando un poco más. Estamos haciendo las cosas un poco más, más interesantes. Y les quería comentar así un poco rápido, por ejemplo, uy, perdón, sobre esto que está acá. Eh, ya casi sale en la filmina que viene, para que lo puedan ver un poco más cerca, pero quería nada más que tuviera una relación del, del, del espacio, que, que, del tamaño perdón, que tiene este dispositivo. Pero, bueno, un segundo para adelantárselos. Eh, básicamente los pequeñitos paneles que ustedes pueden observar en el dispositivo son micropaneles solares. ¿verdad? Entonces, este corazón que tengo acá digamos es solo, solamente una demostración para que la gente vea que funciona. Pero, eh, en este caso, pues, digamos, está cargando, ¿verdad?, con las, con las luces que tenemos aquí, las eh, eh, luces de, del edificio. Y entonces, eh, lo que estamos eh, planeando ahorita, lo que estamos experimentando ahorita, es básicamente poder eh, utilizar esos paneles solares para ni siquiera tener baterías. ¿verdad? Entonces, eliminar completamente las baterías, utilizar un par de paneles solares, y que no chiquititos como estos, ¿verdad?, entonces ya, ya puedan funcionar trepados en un árbol, sin necesidad de infraestructura, sin necesidad de postes, sin necesidad de, de absolutamente nada. Eh, la otra cosa es que ustedes también pueden utilizar lo que se llaman, digamos, las, las baterías de moneda, ¿verdad? las baterías que uno, que uno utiliza en relojes y en calculadoras. Entonces, si ven este otro dispositivo, en la parte de arriba en el centro, ven que tiene una, una placa metálica que parece un corazón también. Eso es básicamente pues, para poner este tipo de baterías. Entonces, no, este tipo de placas pueden funcionar bien, bien, bien con, eh, con baterías pequeñitas de estas: eh, 20, eh, 20 meses, 40 meses, algo por el estilo. ¿verdad? Es bastante tiempo lo que, lo que pueden crear. Eh, si a alguno de ustedes les gusta la parte de, eh, de electrónica, también se pueden hacer cosas bien, bien interesantes, como por ejemplo utilizar el calor del cuerpo, de nosotros, de algún animal. Eh, se puede incluso utilizar la diferencia de temperatura que hay en el océano para generar electricidad. ¿verdad? Entonces hay un montón de formas alternativas que yo siempre las he visto como de juguete, porque si sí, los equipos que ocupamos, digamos, para un celular, esto sí sería de juguete, pero para IoT, pues la verdad es que sí está funcionando bastante, bastante bien. Entonces vamos a ver cómo nos va con ese tipo de, de cambio. ¿verdad? Y ya para ir cerrando un poquito, entonces en la parte de eh, logros que hemos tenido ahorita con la plataforma. Eh, entonces, tenemos menos de seis meses de estar jugando con esto. Eh, para ser preciso, fue más o menos como unos, unos cuatro meses que tenemos de estar con, con el proyecto. Eh, y hemos logrado lo siguiente. Cuando comenzamos, habían cero equipos gateway de este tipo, ¿verdad? aquí en Costa Rica. Eh, está variando un poco, como pudieron ver en el mapa, pero eh, hemos tenido a veces más de 10 dispositivos, ¿verdad? Ya tenemos bastantes lugares que están jugando. Y también tenemos ya eh, tres países en, en Centroamérica, ¿verdad? Que están teniendo gateway de estos. Entonces, lo que es la gente de Honduras y lo que es la gente de El Salvador, creo, ya tienen. Eh, están, perdón, la gente de Guatemala, más bien. Estamos hablando, de hecho, para ver si podemos llevar incluso eh, equipos a lo que es de, de comunidades indígenas en, en Nicaragua, ¿verdad? Para que tengan también equipos similares a estos. Eh, Volviendo con la idea de aquí de, del Valle Central, eh, vean que ya gente como lo que es Ceres y Benética, que es un proveedor bien importante para lo que es equipos de, de robótica y Raspberry Pi y todo esto. Eh, aquí en la UCR ya nos expresaron que quieren interés de tener un dispositivo de esto, entonces estamos eh, también negociando a ver cómo podemos hacer una, una donación de, de equipo. Eh, la gente del TEC ya tiene funcionado también bastantes equipos eh, allá. Eh, lo que es la gente del, del Colegio Politécnico, también están jugando con Internet de las Cosas y montando nodos para ellos. Lo que es la gente de Fundación CR, que es un centro de, de investigación, y también lo que es la gente de Zenfotec, también tienen pues, básicamente equipos de estos en sus, eh, en sus centros. ¿verdad? Eh, la otra cosa es que también pasamos de cero proveedores a por lo menos dos, vamos despacio, pero bueno, ya tenemos dos proveedores. Entonces, la gente de Ceres y Benética, ellos están trayendo, eh, están trayendo gateway, no son estos, sino que son unos un poquito más bonitos, eh, digamos más profesionales, eh, bastante, bastante interesantes, que por cierto utilizan esta plataforma Raspberry Pi como base, eh, están trayendo dos tipos de nodos entonces un nodo es una marca de una gente que se llama Adafruit que a mí me, me fascina muchísimo ese, ese fabricante y también están trayendo de otro fabricante que se basa en unas placas que llaman ESP, eh, ESP32 que entonces esta plaquita que está acá por 40 dólares tiene soporte a internet de las cosas de esta de TTN que estamos hablando tiene también Bluetooth, tiene también Wi-Fi y es un procesador realmente poderoso, es, es creo que doble core y cosas por el estilo. ¿verdad? Entonces, bastante interesante para, para utilizarse. Y también eh, tiene las capacidades de low power. Entonces, esta placa ustedes también la pueden correr básicamente, verá, con baterías dobleada con baterías de moneda y funciona bastante bien. Eh, el otro proveedor es la gente de micro JPM, que es una gente en Cartago, que están trayendo también el fabricante de Adafruit. Entonces, bien interesante por ese lado. Eh, la otra cosa que les quería comentar es que ya los guardaparques, por dicha, están bien interesados en el proyecto. Eh, vieran que para contarles mi miedo más grande con este proyecto era que montáramos la infraestructura, que la pusiéramos en la isla y que nadie en la isla le diera pelota. ¿verdad? Pero eh, ya nos están preguntando pues, algunas cosas. Por ejemplo, esto que vemos acá es la entrada a la casa de máquinas, a una planta hidroeléctrica que hay muy pequeñita que tienen ahí en la isla, eh, que utiliza pues una quebrada que se llama la quebrada Genio. Entonces, de hecho por eso la planta hidroeléctrica que se llama también Genio. Esto es solamente la entrada y esto ya sería por dentro en la casa de máquinas. Eh, pasa lo siguiente, esta planta hidroeléctrica pues les funciona muy bien, pero pasa que los guardaparques la dejan apagada la mayor parte del año porque sucede que ellos no tienen visibilidad, la planta está un poco lejos de donde ellos están, digamos, la, la casa de los guardaparques, entonces ellos no tienen visibilidad de si hay buen caudal en el río o si hay poquito caudal en el río. Estas, eh, estas turbinas hidroeléctricas que tenemos ahí no funcionan, digamos, con represa, sino que funciona simplemente con el caudal del río como pasa. ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que se dañan o no funcionan muy bien si ustedes las, las prenden, básicamente, pues, cuando hay poco caudal. Entonces, para los guardaparques es muy, pero muy, muy importante ¿verdad? saber cómo está el flujo de, del río como tal. Entonces, ahorita nos están pidiendo, básicamente, que les hagamos una segunda etapa, también basado en Internet de las Cosas, pero ya con lo que sería, digamos, monitoreo industrial. Entonces, por ejemplo, que les monitoreamos... Eh, cómo están de vibración, ¿verdad? Cuando están trabajando, que monitoreemos los, los, eh, las cajas de breakers, a ver cómo están los amperajes de los diferentes lugares, eh, que monitoreemos también la parte de flujo del río, ¿verdad? Para ver eh, si tiene suficiente caudal para prender la planta o no. Y también eh, la parte de automatización, entonces ellos también quieren que les prendamos luces de forma automática y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando con ellos para hacer la, la propuesta, digamos, de este, de este proyecto. La otra cosa que me gusta mucho es que ya estamos haciendo, pues, un curso eh, en la empresa de Greencore, eh, pensado básicamente para profesionales de IoT. Entonces, ustedes, digamos, van a trabajar 100% en IoT, ya sea con algún proveedor o ya, usted, ya sea eh, creando dispositivos basados en IoT. Tenemos este curso donde así muy, muy rápido vamos a ver eh, una, una pequeña base, digamos, de lo que es radiofrecuencia, ¿verdad? para que entiendan el tema si nunca lo han tocado. Vamos a hablar entonces con esta red que estamos hablando hoy, la red de tipo TTN, ¿verdad? que son redes de largo alcance y para exteriores. Eh, con estas plaquitas que, recuerden que se llaman ESP, vamos a hablar de un protocolo que se llama sp Now, que funciona muy bien digamos, para interiores y también para, para ser muy, pero muy, muy low power. Eh, la otra es que vamos a, ver, vamos a ver cómo hacer desarrollo de aplicaciones, utilizando una aplicación que se llama Node-RED, ya casi la voy a mostrar así un poquito rápido. Y la otra es que, vieran que estas antenas, cuando uno las compran, no todas son, eh, no todos son los que el paquete dice. Entonces, a veces ustedes sacan la antenilla y la antena dice que es para 915 eh, la MIDI con un equipo ahí que nos acaba de llegar y para, para hacer prueba de antenas y realmente no, la antena le estaba mintiendo a uno, la antena realmente estaba creada para otro tipo de frecuencia. Entonces lo que termina haciendo es que, eh, y yo les dije ahorita ¿verdad? que esos deberían pegar de 5 kilómetros a 10 kilómetros sin mucho problema, pero sí, si la antena que ustedes compran no es la óptima, obviamente les va a bajar muchísimo la, la distancia en la que ustedes pueden trabajar. Entonces, eh, en el curso como tal, de hecho les vamos a enseñar a ustedes cómo crear antenas ¿verdad? para que ustedes puedan fabricar sus propias antenas para interiores y para exteriores. Vamos a ver también la parte que les dije ahorita de aprovechamiento de baterías, ¿verdad? para que ustedes puedan hacer equipos que duren uno, dos, tres años con baterías muy pequeñas. Y también cómo hacer integración con sistemas. ¿verdad? Entonces Ustedes tienen como este, esta planta que les acabo de comentar, cómo pueden hacer para integrarla con esta red de, de TTN. Ahora, la cosa que me interesa muchísimo, sobre todo para la población donde estamos hoy, es que de hecho queremos hacer también para el año que viene un curso, pero específicamente para personas que no son informáticos. Porque de una, la idea de nosotros es entonces, traer este tipo de tecnologías para más bien, como les dije antes, ¿verdad? para biólogos, para geólogos, para científicos en general, pero pues obviamente también para personas que trabajan como guardaparques, para ustedes como estudiantes, eh, obviamente para activistas, porque verá que eso también se puede utilizar muchísimo para, para activi eh, activismo, por ejemplo, de, de, en temas eh, climáticos, por darles un ejemplo. Y también si ustedes son hackers, pues vean que hay también un montón de temas bien interesantes para trabajar con este tipo de redes. Eh, lo que quiero que hagamos acá es básicamente que ustedes no dependan de proveedores. Hace poquito andaba dando una charla también de un tema parecido a esto de Internet de las Cosas. Y me tocó básicamente ver que el resto de panelistas eran de diferentes empresas. Entonces, era, era alguien de la empresa X que, mira, yo le vengo, a, le vengo a vender esto que ya está listo y ya funciona para automatizar su casa o su empresa o su edificio. Pero, eh, de nuevo, lo que nosotros queremos es más que todo orientado hacia comunidad. Entonces, nosotros lo que queremos es más bien que ustedes aprendan cómo construir Dispositivos más bien que sean para las necesidades de ustedes, ¿verdad? No que yo les diga qué es posible, sino que más bien ustedes me digan, mira, ¿será que puedo crearlo de esta forma y demás? Entonces, nada más haciendo un par de ideas hacia la carrera. Por ejemplo, la parte de bollas inteligentes, ¿verdad? Que ya hablamos. Ahora más bien queremos bollas que sean para proteger la pesca, ¿verdad? No para eh, hacer pesca ilegal. Eh, una cosa que vieron que muy importante es, por ejemplo, tener un termómetro en un, en, en un nido de tortuga. Entonces, ustedes tienen un termómetro en un nido de tortuga y ya ustedes pueden predecir. Si sí, eh, los, los, eh, las tortugas que van a eclosionar ahí son básicamente, van a ser eh, machos o van a ser hembras, ¿verdad? Eh, en lo que es, digamos, el cuello de un tapir, recuerden que los tapires ahorita están eh, muriendo, pues, básicamente atropellados en su gran mayoría. Entonces, una cosa que sería muy, muy sencilla es que eh, ya nos van a traer una placa que es como esta, un poquito más larga, sin pantalla, pero que tiene un GPS. Entonces, imagínense qué bonito sería ponerle un GPS a un tapir para que cuando él básicamente se acerque a lo que es la carretera, de una vez prenda una luz roja, ¿verdad?, para que no le moleste. Eh, cosas como lo que es el anillado de pájaros, ¿verdad? La gente tiene que ir manualmente y, a, y atrapar los pájaros y ver el número que tienen en, la, en, el, en el pie, digamos, del, del pájaro. Eh, en este caso también podemos crear con radiofrecuencia, ¿verdad? Para no tener que acercarnos, sino que simplemente con solo que el pájaro pase solito, ¿verdad? Por un gateway, él se reporta y dice quién es y, y el resto de, de información. Eh, cosas como cuevas de murciélago y etcétera. Eh, la otra cosa que me gusta mucho de esta tecnología para eh, personas que no son informáticas es que también es muy fácil de trabajar en el campo eh, ustedes no tienen que instalar software raro para poder manejar este tipo de plataformas, sino que es muy, pero muy muy sencillo de trabajar. Es también de muy bajo costo. Y si una parte se daña, como les dije, ¿verdad? una placa como tal cuesta 40 dólares, un sensor de temperatura cuesta como 3 dólares, cosas por el estilo. ¿verdad? Entonces, es muy sencillo poder reemplazar los diferentes componentes conforme se van dañando. Les dije que está la aplicación de Node-RED. Entonces, básicamente con esta aplicación lo que queremos es eh, que la gente no tenga que programar utilizando código sino que en este caso para hacer aplicaciones pues simplemente tenemos bloques y ustedes conectan bloques de una forma muy pero muy muy sencilla y lo van a ver en este curso entonces realmente como tal esta herramienta digamos es óptima ¿verdad? para que ustedes puedan crear productos para que puedan crear diferentes tipos de, de cómo se llama de, de proyectos y de nuevo de un desarrollo muy rápido y la otra cosa que me gusta es que si el proyecto les quedó bonito esta herramienta también funciona para poner en producción y la otra cosa, que esto nada más es un pequeñito sueño que tengo yo, es que también quiero llevar un drone a la isla. En este caso, este tipo de drone es más bien un submarino. Eh, el submarino ya con todo y la caja y los mecates y demás, cuesta como unos 2,600 dólares más o menos. Entonces, ahí estamos haciendo una campaña eh, para buscar financiamiento, para ver básicamente si podemos eh, llevar este equipo, dejarlo en la isla y más bien entonces que pueda ser de uso, por ejemplo, de los guardaparques o cuando ustedes como biólogos vayan básicamente a visitar la isla. Muy bien. Eh, aquí les dejo básicamente lo que es la edición de correo mía, para si ustedes eh, tienen alguna duda y quieren contactarme pues, fuera de este evento. Y también en lo que es eh, la página de github.com, ahí yo tengo un montón de proyectos adicionales a este, pero también están las presentaciones de la charla de hoy. Entonces, si quieren bajar básicamente esta presentación, ahí la pueden descargar. Y también en lo que es la cuenta de las redes sociales de Twitter, yo paso ahí poniendo pues, muchísimas cosas digamos, de esta red, de cosas de seguridad informática, de robótica, de biología, etc. Entonces, eh, si les puedo ayudar, pues con muchísimo gusto. Eh, ¿Alguna duda que tengan con la charla? ¿Si, si le llevan el micrófono a la compañera. Ya, ya va el muchacho. Gracias. Eh, buenas. Yo sí tenía una duda de los proyectos que tienes actualmente. Este, en la universidad sí se da mucho el caso de que tenemos estudiantes que tienen muchas dificultades con tareas y proyectos porque ocupan internet, pero en sus comunidades y básicamente dependen de lo que pueden coger el teléfono de ellos mismos. Y también digamos no tienen acceso como a computadoras y este tipo de tecnología para hacer sus trabajos. Entonces, me estaba preguntando si tenía algún proyecto para llevar este tipo de dispositivos a estas comunidades para que la comunidad como tal, este, tenga acceso a internet, este, entendí que el costo no era tan, tan incómodo. Entonces, digamos, una misma comunidad podría beneficiarse de un solo dispositivo por el alcance que tiene. Entonces, quisiera saber si tienen como este tipo de iniciativa. Claro, muy buena la pregunta. Solo que hay una pequeña diferencia entre lo que es el internet normal y el internet, digamos, de, de las cosas. Entonces, importante que esto como tal no funcionaba bien para dar el internet a la gente. Sino que más bien, cuando fuimos a la isla, la primera pregunta que le hice a la gente del ICE fue... Eh, dígame que ya usted me va a tener un cable de red listo en, en la isla, ¿verdad? Eh, entonces, más bien esto es algo que nosotros montamos encima de Internet. De hecho, hay alguna gente que incluso le llama Internet Plus, ¿verdad? porque es algo que montamos encima una capa encima de Internet. Ahora, sí hay diferentes, eh, diferentes mecanismos con los que estamos jugando un poco para... Eh, para ayudar básicamente a este tipo de comunidades. Entonces, por ejemplo, esas placas que también son las ESP32, eh, de hecho se pueden crear como un access point, se pueden crear como varias cosas. Entonces uno puede incluso crear repetidores y hacer algunas cosillas. Entonces de hecho estamos jugando con lo que es también la comunidad de la gente de, eh, de radio aficionados de aquí de Costa Rica, para también aprender cómo hacer diferentes tipos de antenas direccionales, verdad, para poder eh, básicamente tirar enlaces verdad, de largo de larga alcance, entonces esa es más o menos la, la idea. Pero eh, también, sí estamos tratando de llevar esto a, a, a varios tipos de, de comunidades, eh, incluso estamos buscando financiamiento también de gobierno para ver si podemos, con diferentes municipalidades, ponerle, digamos, de este tipo de equipos a, a todas las municipalidades. Eh, pero no, la idea con eso es más que todo que sea una herramienta, ¿verdad?, para que pueda ser utilizada entonces en el campo, eh, para biología, para eh, automatización, para domótica, ¿verdad?, para todo este tipo de cosas. Eso es más o menos la, la idea.